Últimamente, he estado pensando que la vida debería ser como los deportes. Antes del gran juego, ya sabes quién está de tu lado y quién no. Bueno, casi siempre. Tienes mucho tiempo para practicar, para hacer jugadas y desarrollar estrategias. Y más que nada, todos conocen las reglas. Bueno, casi todos. Para mí, el séptimo grado tiene toda la atención del gran juego. Solo que las reglas siempre están cambiando. Por ejemplo, el sábado pasado. ¿Y qué van a hacer esta noche? Yo iré a la casa de Kamalani para la noche familiar. Todo el contorsionista que quieran jugar y más. Deberían venir. Gracias, Milo. Ni de loca iría, pero gracias. Veré arte engrasoso y quesoso. ¿Quieres venir conmigo, Peperán? No quisiera ser el tercer neumático de la bicicleta. ¡Ay, tonterías! Todos somos amigos. Será una cena casual de amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Es el. estudiante. Cree. Craig... Cree. Craig... Craig Bean. Hola. ¿Qué tal? No te había visto hace tiempo. ¿Cómo has estado, chica? con buenas calificaciones y voy a enviar una solicitud a la universidad y... ¡Muy bien! Genial. ¿A dónde van? ¡A ah, soy grasoso! Ah, ah, Vamos a comer algo. ¿Quieres venir? ¡Claro! ¡Hola, Nicky ¡Hola, Stuart! Pepperan Stuart? ¡Craig! ¡Ay, Craig! ¿Conoces a Craig? ¡Ay, Craig! ¿Qué ah. ¡Claro que lo conozco! ¡Lo conocí en uno de los entrenamientos! ¡Accidentalmente mi auto de control remoto cayó en la piscina y le dio una descarga a todo el equipo! ¿Recuerdas? ¡Ah! ¿Recuerdas? ¡Ah! No hagas... eso... ¿Por qué no recuerdan esos buenos días mientras Pepper y yo vamos al tocador? ¡Pero fui hace 10 minutos! ¡Sí, ya sé! ¡Pero los nuevos inodoros automáticos es algo que tienes que ver! ¡Ven a verlos! ¡Esto es fantástico! ¡Como comprar tu primer sostén, pero mejor! Solo son unos... Uh... Es tu primera cita y es con Craig Bean. Nikki, solo somos cuatro amigos comiendo. Tú lo dijiste. Solo es una cena casual y amigable. Mentí. Era una cena de pareja. Escucha, no uso sostén y esta no es una cita. Es Noche de Sábado, también conocida como Noche de Citas, y el modo en que Craig te está mirando parece sonrojado, ¿no crees? Sí, porque nos sentaron junto a la cocina. Si nuestra mesa estuviera más caliente, podríamos empollar. ¡Espere! Sabes, Peperán? aun cuando tú no la veas como una cita, tal vez él sí. Ay... No puede pensar que es una cita, nunca he tenido una cita, no estoy lista para eso, en especial una cita con Craig, algo como esto requiere meses de preparación emocional y un buen peinado. ¡Ay, cielos, mi cabello! ¡Un momento! Ahora ve allá y disfruta tu cita. Ver qué cuentas? Oh. <risa> ¡Oh! ¡Nada! Oh, ¡No es muy descriptivo! ¡A esa respuesta le doy un 3. ¿Qué pasa? ¡Que traigan ese pan! Genial. <risa> ¿Por qué estás tan tensa? Si no quieres pensar que es una cita, no lo hagas. Actúa natural, puedes hacerlo. ¡Sí! ¡Sí! Ah, Pepperan, le estás haciendo señas al frasco de queso parmesano. ¡Vaya! ¡Todo me parece delicioso! ¿Compartimos algo? Ah... ¡Claro! Especial para novios, solo $3.90. ¡Perdón! ¡No! Es que no me gusta compartir nada. <risa> Creo que debí mencionarlo antes. <risa> ¿Eh? ¡Oh no, la cuenta! ¿Debo ofrecerme a pagar? Yo lo invité, pero eso no hará que parezca una cita. Ay, si no me ofrezco, pensará que soy avara. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está bien, Peperán. Yo pago la cuenta. ¿Ah? ¡Oh! Y esa es mi teoría. La vida debería ser como los deportes. Mira, si el sábado hubiera sido noche de partido, habría pasado las últimas seis semanas entrenando, habría conocido las reglas, habría llevado espinilleras... Interesante. ¿Y qué pasó después de que te pateó? Él pagó por mí, luego salimos, nos despedimos y eso fue todo. No fue una cita. Nah, a mí me parece una cita. Uy. Oye, Peter, ¿qué estás haciendo? No, no, no, me retracto. No fue una cita. Perdón por mi miopía social... Pero no veo el problema. Exacto, no hay ningún problema. No lo hay. ¿Mm? Hola. Pepperán, ¿cómo te fue con Craig? Bueno, well, dijo que los vio a los dos no. cenando juntos. Ah. ¿Cenaron juntos anoche? Creo que Pepe y Craig son pareja. ¡Ah! ¡Yah! ¡Por última vez! ¡No somos pareja! ¡Solo dos amigos comiendo juntos! Hola, Pearson. Mi banda tocará en Javanot. ¿Quieres venir? Sería fantástico. Ah, claro. Genial. Te veré a las 7. A las 7? ¡Muy bien! La función terminó. Como dije, aquí no hay nada. ¡Contrólate! Peperán, ¿no entiendes? Es tu oportunidad de aplicar tu teoría. La vida debería ser como los deportes. Ve a ese partido preparada. Estoy preparada. Preparada para que todo sea casual. La noche del sábado tenía tanto miedo de decir una tontería que casi no dije nada. Yo no soy así. Lo último que quiero es empezar a actuar como una tonta. A las 7. Uh, ahí estaré, bombón. <risa> no pensaré en eso. Así me gusta. Esta noche no es importante. Uh, no llevarás esa ropa, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Tiene que parecer que hiciste un pequeño esfuerzo. Bueno, llámame loca, pero creo que Craig ya te ha visto con esa falda. Cuidado con la niña. Bien, a ver qué pasa. Havana ¿Nombre? Pepper Ann Pearson. Vengo con Craig. Craig Bean. Va en octavo grado. No. Pero soy su cita. Me invitó personalmente. Sí, y a todos los demás. Hmm. ¡Aquí estoy! Leper Ann Ripson. Uh. Cinco dólares la entrada, Leper Ann. ¡Craig! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! Genial, la banda donará la cuota de entrada a Greenpeace para causas ecologistas. Cada detalle cuenta. Hubieras traído a Nicky y Milo. Te veré después, querida Pepper. Oh, ¿Quieres un chocolate caliente? Podría traértelo. ¿Está listo? Claro. ¡Deprisa! Oh, ¡A un lado! Oh, oh, oh. Oh. Soy una tonta. Todos los que conozco hicieron tanto escándalo con este asunto que yo lo creí por completo. No seas tan dura contigo misma. Esto es parte del crecimiento. No estás sola, hija. Estoy segura de que Craig está pasando por las mismas cosas que tú. ¿Y qué debo hacer? Sé tú misma. Haz lo que creas correcto. Ahora que lo pienso, la vida es como los deportes. Si tropiezas y caes golpeándote el rostro, te vuelves a levantar. Aprendes de tus errores. Ah, no es que yo cometa errores. Bueno, él fue el que me confundió cuando no tenía intención de... Estoy bien. Hola, Pearson. Hola. Lástima que te fuiste temprano anoche. Sí, tenía que llegar a casa. Quería que supieras que... Um... Yo quería conversar contigo. ¿De verdad? Sí. Bueno, seguro que habrá otra oportunidad. Sí, yo te veré después. Sí, adiós. Debimos tocar la canción que escribiste para ella, Craig. ¿Para qué si no estaba ahí para escucharla? No te preocupes, Craig. Ya tendrás otra oportunidad. Sí, claro. Tal vez...